Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso antifaz, espero les guste. Así es, la vida. tal cual no dice. estás triunfando en marzo, te unes después, pero sé que el ritmo acá. Bueno, para la elaboración de nuestro antifaz vamos a necesitar pegamento B6000, pinza. Strass, recuerden que el color del strass es a elección de ustedes. Vamos a necesitar perlas planas, He elegido seis diseños. Ustedes pueden elegir los diseños que deseen. Y vamos a necesitar, por supuesto, nuestro antifaz, el antifaz a elección de ustedes. En color, tamaño, el que ustedes elijan está bien. Bueno, tomamos nuestro pegamento B6000 y vamos a poner un poco acá alrededor del ojito. Entonces, esparcimos, esparcimos, esparcimos y vamos a pegar y nos vamos a ayudar de una pincita. vamos a pegar el estraz. Entonces miren, lo ubicamos acá vamos corriéndolo bueno aquí corto me va a ayudar con una pinza corto y voy a continuar con el otro lado y pasamos acá la silicona ahora vamos a poner estras en todo el borde de nuestro antifaz ya pusimos todo el strass en todo el borde de nuestro antifaz y ahora vamos a poner las perlas. Entonces vamos a seguir con el pegante p 6000 y con nuestras perlas. Entonces vamos a acomodar las perlas que se eligieron. Voy a empezar acá arriba. Recuerda que puedes asistir a nuestras clases presenciales en las tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. ¡Ay, quedó súper linda! Bueno, y así ha quedado nuestro hermoso antifaz. Recuerda que pueden usar las perlas planas de diferentes tamaños, colores, formas. Y en Carol pueden encontrar una gran variedad para que puedan elaborar un hermoso antifaz. Espero les haya gustado nuestro video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Raya Rayal Piso Accesorios y Sonia Raya Rayal Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video tutorial. Así es. Tal cual Estás marzo. Te después, pero sé que el ritmo cae.